Elías Polanco, miembro del Comité Organizador de los Juegos Deportivos Nacionales 2018, en representación del municipio de Tinares, denuncian las obras que se habían acordado para el desarrollo de la competencia deportiva, no se han ejecutado. Siempre tuvimos nuestras dudas con lo que se estaba haciendo y lo que se estaba planificando. Hoy, un año después, en julio del año pasado, en este mismo espacio, nosotros nos reunimos a colocar nuestra posición y después de un año nos damos cuenta que Atenares como municipio lo ha engañado el ministro de deporte, el señor Danilo Díaz. ¿Por qué? Porque todas las obras que nosotros habíamos contemplado para lo que son la remodelación del techado de William Gilles lo que es la construcción y reparación de la cancha de baloncesto mixta de acá del municipio de Tenares. La construcción y reparación del estanque de béisbol igual que el de su nos han dejado en el aire. Y a Tenares como municipio no se le está haciendo nada, ni se le va a dar en lo que era la justa dimensión que nosotros habíamos llegado a un acuerdo con los miembros del comité organizador y con el ministro de Deportes. Afirma que en el municipio de Salcedo, a diferencia de Tenares, las edificaciones se están construyendo. Asegura si los acuerdos no son cumplidos, podrían salir a las calles a protestar. En cámara, Surrell González para NTN, Joanny Cordero.